aretes, un de materiales, y de en el con los venidos. Capa 17, donde se encuentran los vestidos. Algunos vestidos muy bien conservados de vestidos quemados por la cercanía en metal. Sogas mm -hmm. elaboradas a base de algodón. Algunos textiles, unos textiles que han sido utilizados como su bien pistulines, mascarillas, bombillas de aire, recogedores de mano, pinceles. Miren, ahí por ejemplo están observando el testigo, se así utilizado como su guía para traer la consistencia para traer la penetración. En la última capa, sacando el un totalmente limpio y su ahí tienen al antropólogo, el señor de abajo, el con verano lo que se de hecho Estados Unidos bueno, tenemos este tipo de carrera acá antropólogo físico forense este personaje ya había estado presente en el descubrimiento de sipán haciendo el estudio de causa muerte de y por eso se invitó para que haga el estudio de causa muerte miren 1.300 años con mil con tatuajes tatuajes de serpientes y arañas ahí tienen la sangre muy buen muy, muy estado de conservación y así nos cerraremos en la siguiente sala sin empezar, nada de. No, no fotografías, no filmación.